Tennis playa es un deporte muy rápido, donde las pelotas van y vienen a mucha velocidad. La empuñadura que utilizamos es la empuñadura continental. Es importante que un instructor conozca las distintas empuñaduras y las posibilidades que tienen. Es fundamental para que el alumno crezca y se desarrolle dentro del beach tenis con una mejor técnica. Para tener una buena empuñadura continental, tomamos la pala por el corazón de la misma con la mano no hábil, apoyamos la mano hábil en la otra cara y deslizamos la mano hasta abajo para presionar, de forma tal de que el dedo índice nos quede como un gatillo a la hora de disparar.